El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Constatamos hoy que existe una tendencia a, en los medios de comunicación, en los discursos políticos, culturales, etc. a excluir al otro, a la otra persona, porque es diferente, porque es desconocida, porque viene de, otro, de otra cultura. También existen esfuerzos, claro que sí, por, para acoger y para um, atender a, a todos los que son diferentes, como a muchísimos refugiados. La historia de la humanidad nos muestra que esa tendencia a excluir, eh, esa dificultad en integrar la polaridad, lo que es diferente, incluso opuestos, muy diferentes de a nosotros, es una dificultad que ha, ha existido. Pero hoy la vemos acentuada en muchos partidos políticos, en eh, empresas, también en el acaparamiento de tierras, excluir a gran parte de la humanidad de, lo, de una vida digna. Y excluimos, los excluimos ya en nuestra mirada, en nuestra conversación, en nuestro compromiso. Por tanto, eh, esta parte de la historia de exclusión, que la vemos en muchos países, donde las tribus han estado en guerras civiles, y nosotros también. Eh, esa tensión existe todavía en demasiados países de África. Hay una tendencia eh, todavía muy, demasiado fuerte a excluir a toda la persona que no se conoce, que viene de fuera, y que al ser extranjera, pues ofrece, se presenta a veces para uno como un peligro. Lo que es importante es superar esa actitud, esa mirada, ese compromiso de excluir por uno de mirarles como parte de la familia, acogerles y colaborar con ellos. Debemos superar esa tendencia a excluir al otro para acoger al otro. Y esto es importante hoy cuando nos estamos relacionando con países de todo el mundo. Lo importante es eh, que cultivemos esa mirada, esa actitud y ese compromiso desde dentro y desde la sociedad para que no se excluya nunca más a alguien porque es diferente. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.